Y El titular de hoy en día es víctima del abusador de Baní, retira la querella. <ríe> Esto es tendencia noticia. Así es, ayer hablamos, lo vimos aquí en exclusivo en este programa, eh, la, Santa, la señora Santa Felicia Arias, joven agredida a los petados y extrayores. en la madrugada del primero de enero, en una calle de Baní, eh, decidió, pues horas antes de la audiencia que se celebraba hoy, viernes, no querellarse judicialmente en contra de en contra de Alexis Villalona, su agresor, según explicó el abogado Jorge de los Santos, el abogado del acusado. Él mostró el acta notarial del desestimiento firmado por Santa Arias ante un notario público eh, y explicó que la víctima renuncia a la posibilidad normal de este proceso en contra de Alexis Villalona. Eso implica que no va a darle seguimiento normal al proceso y que no va a ponerse a que le impongan una medida de coerción distinta a la planteada por el Ministerio Público. Dijo que se ha llegado a un acuerdo de discrecionalidad a instancias de Santa, a través del cual se ha firmado un acto de desentimiento y renuncia definitiva de todas las acciones judiciales a favor de Alexis Villalona. Sin embargo, el fiscal de Baní, Ángel An Darío Tejada, afirmó que el Ministerio Público continuará con la acusación penal contra Alexis Villalona, aunque la agredida Santa Arias haya desestimado contra la querella en su contra. Tejada indicó que el caso de acción pública y por tanto, bueno, que el caso es un caso de acción pública, y por tanto se mantiene la acusación hasta las últimas consecuencias. Señores, sobre este caso, esto se venía a ver porque es costumbre de que el agresor sea adinerado y la víctima a la corta o a la larga, venga y quite la querella. Yo pienso que el Ministerio Público debe, o, o no sé quién que pone esa ley, debe haber una sanción para las personas que hagan esto. ¿Por qué digo esto? Porque eh, ponen a todo el mundo de relajo, sí. ponen a la prensa de relajo, ponen a abogados de relajo, y los abogados no abogarán su chelito. Ponen muchas personas que estaban pendientes de este caso, defendiéndola a ella, donde quiere ser abusador, ese abusador, y mira, ya cogió su dinerito, ya ella dice que está en paz con el Señor, cogiendo a Dios de instrumentos, porque esas son las frescuras también, Dios tiene que mandar rayos. Yo le he dicho, papá Dios tiene que ponerte más recio con estos locos. <risa> claro, porque ya, papá Dios viene luchando con nosotros. de eh, Mi año y, y nosotros más malcriados todos los días. ¿Qué pasa con esta dama? Una agresión de este caballero, le di su galleta, si usted le calcula en pesos, si fue un millón que le di, yo le aguanto ahí dos trayones, por pues 500 mil pesos. O por menos. Un millón, un millón doscientos mil pesos, supuestamente ella escogió un millón doscientos mil pesos. Eso es falta de conocimiento, falta de educación que tiene la dama, y me excusan. Porque una persona pública, una persona derecha, no se basa, si usted va a dejar eso, ya, ok. Yo voy a desestimar si no, no hay que darme dinero. Y ya, porque me siento en paz con, con mí misma, y ya él cumplió. Ya, si le echan una medida con el, eh, en el próximo caso, yo digo: no, no hay problema, suéltelo. Porque el perdón es de Dios y de los humanos. Entonces, usted tiene que aprender a perdonar, vivir sin rencor. Pero no venga usted a decir que usted no duerme, que esto, que lo otro. Porque si usted quería eh, dejar eso así, cuando él le pidió perdón, que usted dijo que esa disculpa no valía. Entonces, parece que a la disculpa le pusieron un sobre. Uh -huh. Le pusieron un sobre la disculpa. Entonces, por eso es que lo estamos criticando a usted, dama, porque él se disculpó. Inmediatamente él, él estaba disculpando y usted no podía dormir por la presión. Usted tenía que decirle, no, está bien, acepto tu disculpa. Espero que no vuelva a pasar con otra persona, con otra dama. ¿Usted entiende? Entonces, pone a todo el mundo de relajo, a los a la comunicadores, y... Usted ahora está gozando de esos chelitos. ¿Usted ¿No entiende Entonces, este caballero que cometió un error que yo pienso que el, el Ministerio Público debe seguir para darle un, un, un escaimiento a este caballero que es de la persona, ¿cómo que se dice? Eh, eh, arrogante. Prepotente. Como prepotente, de personas que no piensa para hacer la cosa y después están arrepentidos. Eso tiene un nombre, es bipolar. Bipolar y un ingreído también. Y un ingreído. Correcto, yo sé que tú muchacho, tú, has, <risa> tú sabes de eso porque tú has luchado con muchas cosas que, que son así. Dios ¿Eh? mío. Señor. Mira, mira, que supuestamente, ¿verdad? Le dicen que ella recibió 1.2 millones de pesos para eso. Eso o sea, es lo que dicen, uno pero, puede pero, nada. pero hay una contradicción porque el abogado dice que no le dieron nada a ella. O, bueno, perdón, que sí, que sí, que el abogado, el abogado dice que sí, pero Alexis Villalona, preguntado hoy por eso, dice que no, que no le dieron dinero. Entonces hay una contradicción ahí. Bueno. Bueno. Yo lo que opino es yo tengo la misma opinión que Néstor, porque dando haciendo que la gente de trote una lo que estaban, pues, nosotros mismos que estábamos... La familia, caso, la familia, en ese todo. vaivén, Entonces, en esa loquera. Exactamente, y luego de ella decir lo que me hizo cuando le hicieron la entrevista, pues, que fueron las comunicadores, pues, a su casa, los periodistas, que ella decía, como decía anteriormente, Néstor, que eso, que tengo miedo por mi vida, por mis hijos, por fulano, por aquel. Entonces, cuando ya lograba una manera que había, donde la cual, según ella, si ella lo que quería era salir de esto para no vivir con ella encima... De hace tiempo Haber pues retirado Pues la demanda sobre él porque no lo logró? porque no lo hizo? Entonces ahora Es lo que te digo Se ve mucho Porque la gente donde ve dinero Y ve beneficio Ahí se entra de una vez Entonces da lástima Que muchas personas Han estado encima de este caso Encima de ella Para tratar de hacer un cambio En el país Cuando pasan este tipo de situaciones Y no se logra Y que se estaba haciendo ese trabajo Entonces ya venga por par de pesos A venir y echar todo ese trabajo abajo Cuando hay mujeres Que han pasado por cosas peores y le han dejado los casos por mitad. Así mismo, entonces, esta, si, esta situación es eh, que ya nosotros lo vemos como un relajo, ¿verdad? Eh, ya veo, hem, hemos visto ya muchos memes que han salido. El propio Ramón Tolentino, que fue uno de los que se echó el caso, arriba... Le llegaría algo a Tolentino. Yo creo que debiera de, de, de llegarle algo a Ramón Tolentino, porque, claro. ¿verdad? Por lo menos a él, ya que... Claro, no no que, que hubiera un periodista, todo el mundo sí. indignado con con todas esas y esos trayones que le dieron y, y, y el corre corre después, o sea que el tipo no se entregaba, que eh, o, o sea poniendo de relajo a el la jefe gente, de la policía ponía... un, un corre corre yo creo que eso como que… O sea, el caso se va a seguir como quiera, ¿verdad? Sí. Sí, claro. El lo Ministerio que, Público va a continuar con dando a la mujer de, por sinvergüenza, ¿verdad? Por, por, sí. por, <risa> por, por, por. Claro, claro, porque claro, es una claro, sinvergüenza. Claro, Ustedes, claro, no, ¿Tú hombre. me entiendes? No tiene dignidad. ¿Verdad? Una, ah, sí. un, ¿cómo, ¿Cómo tú sabes que un país entero está… Está encima de un hombre porque te hizo un daño a ti tú vienes al final y te limpia no, la que, mano, eh, ¿no? Que eh, eh, que en esos golpes pudo matarla, cae claro. en el piso o algo, ¿tú entiendes? Y, y entonces tú vienes a decirme ah, no. que ella que, que no podía ir a dormir, que se siente en paz ahora cualquiera. Pero está por ahí, está por ahí el video, siente, video. Como, como, Villalona. Como le dijo, como le dijo Bulín al gordito que el le dijo, Bulín, te llevo, yo, cualquiera me lleva con el subido, <risa> <risa> ¿Le dijo este? Sí. No, goldito, cualquiera me lleva con el subido, Verme, tranquilo. Cuarto, no, dime. no, pero, pero esto es, esto es algo. La cualquiera se siente La familia ese, de, de, de, de este tipo debe salir a hablar ahora. Yo cogí la Pai de View ahí con, con ella. Salí mala, a hablar. La hermana de las tres rayas. Sí, sí, la, la que subió y bajó la rayas. La encargada de las rayas. Y <risa> sí, le, le, le sale a le ella sale a ella hablar. Mira, tanto que atacan tanto a, mi que a mi hermano. Ay, me... a... Sí, claro. Atención, y ella cogió ella a las rayas. Sí. ahí hay uno o dos <risa> para que ella vaya saliendo está bien que la situación está precaria Debió unos eh, eh, la doña. Neto, el mal comió no piensa en este país <risa> no, no. De, de, no pero por vergüenza ella, ella no tiene ni vergüenza ni come bien no para que y la mueblería está oye flaco la mueblería que deben la nevera completa ¿eh? ahí, ahí. Coge eso para que me No, no, porque lo son los abogados, los abogados te llaman a las 11 y 40, cuando tú tienes el estómago en pijama. Llega, que hay tanto, lo traen en efectivo. Tú dime, tú esta mujer, con un novio seguro, el marido, que está más mal aquella. <risa> la pasola la debe, yo te apuesto. <risa> debe la pasola. La pasola la debe y tiene el país de plástico roto de ese día, vemos, que hay que pagarlo. El, santo, es que el fiado y coimado, no, que eso monstruo. no se queda, ¿eh? Cuando viene a ver estaba no, pensando no, no, no. comprar un solar y, lo, y, y se le alumbró Mira el Mira, mira. El una vez un amigo mío tuvo un problema con alguien. No te rías. Oye. No te ríe, Oye yo no sé cómo, yo no sé Mira. Tuvo. Tuvo una. un problema con alguien. O sea, un problema mayúsculo ya. sacan pistola y había una cámara. Y nosotros agarramos esa cámara. Vamos el lunes, eso fue un viernes. El lunes vamos a, a formalizar el querella. Ya tú sabes, el tipo no, no quería hacer miedo a la, a la justicia. Y ya tú sabes que enseñando pistola y de todo. Y el domingo estaba el panameo, sin ni uno. <risa> ya tú sabes, en cegueta. <risa> y lo llamaban fulano. Hay tanto para que deje eso así. Para que evitemos más inconvenientes. No, no, pues no hay problema. ¿Tú ves? Y eso pasa con las personas que no tienen cerebro. Y que no tienen hambre también. Y que tienen hambre y que les faltan los cuartos. Porque hay gente que se acostumbra a dinero. Pues fácil. Sin tenerlo. Yo no tenía mucho cuarto no puedo acostumbrarme. Mira. A veces, a veces digo yo, a veces cuando una gente se pasa, pasa por el lado, yo le digo chocame para que la, la tenga que comprar y con un pues nuevo. Muevecita, no, que, lo, que lo que se rompió. Claro, porque tú sabes que ya, dime tú. ¿Eh? No, el flaco se le trae Claro, el nuevo que tienen que traer, te la no, dime wow. tú. Ahí, ahí eh, esa cosa valió un millón doscientos mil pesos. <risa> una casa, casi. Incluso el jefe de la policía, lo mencionamos, ¿verdad? El jefe de la policía, Alberto Tein, ustedes saben que un hombre que uh -huh. hace su trabajo, o que por lo menos está dando, ¿verdad? Esa, esa imagen, se fue a Vanilla, tra se trasladó para allá para hacerse cargo de ese caso. ¿eh? O sea, nos pasamos 15 días, los primeros 15 días del año, muy pendientes a ese caso, hablando de ese caso. No, y que dónde que está, y que está fuera del país, que esto, que lo otro, ¿eh? y diciéndole de esto, y que aparezca. Y que aparezca, y, aparezca, y que le canten tanto. De y mira. <risa> para que tenga una idea para que tenga un dato es <risa> ¿Lo, lo malo de esto esta situación verdad con, con Santa esta de, que ella quitó esa creella lo malo a mi juicio es el mensaje que se envía porque en sí. en este, estamos hablando eh, de, de... Apagado, <risa> ay, <risa> estaba apagado yeah. eh. <risa> este hombre hablando ahí sí, no sos hoy tiene rato era rato tenía rato ah, apagado no, no, no, tanto así no. Mira. Eh, o sea, son villanos. Navas. <risa> Entonces. <risa> <risa> regresando regresando entonces miren eh, ustedes saben que hemos hablado durante estos días de la situación de violencia verdad del de ambiente de violencia que, que vive el país y más cuando es contra las mujeres por cualquier cosa entonces esto es un mal mensaje porque ahorita vienen y pasa algo similar o peor y entonces va de, entonces va a decir ah que le dejen eso así que eso con dos millones se resuelve eso es el mal mensaje que se da y yo creo que no debemos llegar a eso lo que debemos llegar es a la justicia que la justicia eh, de, con todo el peso de la ley. Y más después de que tú te pasaste, di, eh, te pasaste tiempo diciendo que no aceptaba disculpas y que quería ir hasta el final. Ajá, pero entonces ahora, ahora, y ahora. Es así, así, este país lo tiene todo. <risa> y un ching Que quizás puede ser que a ella le, le ayude, o sea, que sea mejor el, el, el dinerito que cogió, que supuestamente cogió. Que puede ser que para ella sea mejor esa justicia que la justicia. Eh, verdad de, de, de los tribunales ah, bueno. pero pero queda muy mal para mí queda muy mal porque pues en esos cuartos no estaban buscando a mujer que lo llama y era mira mándame tanto y yo quito todo para uno después de toda esa vuelta que hizo que uno diera y con madero dijo tiene que coger eso para poderte fiar, y limpia por, primero los prestamita también un ¿no? pretamita ¿Eh? bueno bueno, eso, que así, ¿Con, ¿con qué seguimos, un Camila? Videito, ahí de él, ahora que ah, un videito, un videito tenemos ahí del abusador de Bani. Una manila, exclusiva aquí vamos, de este programa, el ¿eh? Villalona. <risa> no, no, está prendido, no, míralo ahí. Vamos a ver, entonces, es una exclusiva de aquí del programa que tenemos, pues. vamos para allá, con el video. ¿Y okay. por qué? Perdón, el país a ella. A esto, no, no, no, no. No, no, no. no, no, no tuve que pagar. Eso es mentira, eso es falso. No, no, no. ¿Cuántos, doctor? ¿Cuánto le entregó? Estoy autorizado para, para divulgar. ¿Fue en efectivo o en especie? Ella hasta ahora, doctor, ¿cuánto le entregaron? Ella hasta ahora, particularmente, siempre manifestó que lo que le interesa el Estado a nivel de la tranquilidad porque doctor, la presión menor. ¿Cuántos fue? cuánto, ¿Cuánto fue que le entregó? Hasta ahora no si estoy, se si se le entregó, no estoy autorizado para divulgar cantidades que pudo haber recibido. Pero tuvieron algún acercamiento con Santa? ¿Ustedes sabían que yo iba a hacer este desistimiento? No, no teníamos ningún conocimiento, pero recuerden que este orden público, ciertamente, independientemente de su postura hoy en el tribunal. Póngame aquí, ven mío. ¿Qué cuánto fue que le dieron al abogado? ¿Cuánto fue? No Entibareo. ¿Cuánto fue que le dieron? ¿Qué fue? Que, que él no está autorizado. a decir, que usted sabe. Claro. Ya. Seguimos. hubiese gustado me estudiar esa carrera de abogado. Señores, de último minuto, de último minuto, le cantan tres meses de prisión, Gasol Cuadrado. Le cantan tres meses de prisión preventiva a Alessi Villalona por golpear a Santa Aria. Santa, quitaste la querella. Como quiera otro Y Como quiera otro trancán. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia impuso. Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Alessi Villalona, quien lo cumplirá en la cárcel de Baní, donde no quería ir, por enfrentar a cargos de agresión contra una mujer a la que golpeó en la vía pública. Esta acción se da luego de que Santa, la mujer que fue agredida por Alessi Villalona el 31 de diciembre pasado en una calle de Baní, desistió de la demanda. Que interpuso contra este en un documento que firmó. Alexis Villalona, quien estuvo prófugo durante varios días, es imputado por golpear a Sonia Arias, a Santa Arias, luego de un accidente vehicular ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2021. Hecho por el cual el Ministerio Público solicitó al tribunal que le impongan medidas de coerción consistente en prisión preventiva. ¿Eh? Bueno. bueno. Bueno, tres meses. De ah, eso es para que usted no golpee a las mujeres ¿eh? no. Pues no se puede golpear una mujer Por más que usted desista, eso era antes, eso era antes. Ella, que usted desistía De cualquier querella Y, y le dice, el Ministerio Público no le daba seguimiento Pero fue criticado el Ministerio Público eh, muchos años Y ahora si usted la quita como quie... Es más, eso empeora yo creo Yo creo que eso empeora Cuando, cuando usted lo quita ya Bueno, bueno eh. Esos tres meses están bien merecidos. Ya y de... donde no quería ir es que tenía enemigos. Ahí. Sí. Va a tener tres meses ahí bueno. de, de, de pesadilla. Por estar por dando galletones. ¿eh? Por bueno, loco. como con, con el millón doscientos abajo. Con, ajá, y con un, un millón doscientos abajo. Porque bueno. Ya eso, ya eso está. Ya la mujer vio un solar. <risa> <risa> <risa> Ella andaba dando, viendo. Ya andaba, ya, ya está. Yo contento. lo había <risa> dejado. Porque mira, ahora está en la crítica y el hombre. Pues eso. eso. Ya tú sabes. Mm, bien, <ríe> bueno. claro. Vale. Bueno.